Y después te digo, tengo una, un sitio igual, de opositor. Ah, sí. ¿Cómo? Sí, en, en internet. ¿Cómo es el sitio? El sitio se llama mis cartas, mis guión del medio, cartas guión del medio, políticas.webnode.com.ar. Bien, muy bien. Es, es un sitio donde hay fotos y hay cartas que yo escribí que algunas me las publicaron en el diario Clarín y Nación opositoras al gobierno. La recuperación de IPF pasó lo siguiente con IPF. YPF se recuperó, el gobierno dijo que no le iba a pagar nada a la empresa. ¿Quién dijo eso? El gobierno dijo que no iba a pagar nada, que iba a expropiar a la empresa y entonces estaban todos los militantes kirchneristas muy contentos con esa bueno, situación. Pero más allá de el, quién dijo qué cosa, estás de acuerdo o no con lo que hizo el gobierno? Eh, eh, no estoy de acuerdo con lo que hizo, con la forma que la. ¿No hubieras expropiado la empresa? Eh, Mira. ¿No la hubieras pagado? Yo no lo hubiera pagado de movida a la empresa si eso. ¿Hubieras hecho hubiera una confiscación? ¿Sin no, pago? No, pero hubiera buscado alguna otra manera para hacerlo, porque el gobierno en este momento está importando combustible. No está pero no, hubiera, no hubieras expropiado IPF y tampoco lo hubieras confiscado, o sea que seguiría siendo de Repsol, según tu idea. Yo yo hubiera eh, hecho algo mixto, algo que fuera privado y algo del Estado. Pero ahora la empresa es 51% del Estado y, sin, y el resto es privado. Bueno, no, no sé bien exactamente, yo lo, te, lo que te puedo decir es que en este momento están importando combustible. Claro, pero IPF uh, eh, empezó acá a producir más, eso salió en Clarín y La Nación los últimos poco, hace pocos días. Eh, Mira, yo tengo un amigo que trabajaba en Repsol IPF que lo echaron hace, un me hace tres meses, lo, lo, lo, lo echaron y él me contó que pusieron a todos flacos de la cámpora que, que son todos ñoquis y que lo que quiere YPF... ¿Qué, importar... ¿Qué opinás de Galucho, por ejemplo? Eh, Galucho es una, una persona que me parece que no sabe gestionar. No sabe gestionar el, el, el, el tema del petróleo, decís. Para mí no sabe gestionar, porque aparte si vos descubrís un pozo como el de Vaca Muerta, o sea, el petróleo básicamente es la riqueza de un país. Las riquezas estratégicas naturales de un país es lo que hace el equilibrio entre todos los países del mundo. Si vos en, eh, explota, encontrás un pozo y, lo, y se lo das a una empresa extranjera que contamina, y que la empresa extranjera va a explotar el el pozo y se va a llevar todos los, todo los dólares. O a... sea que estás de acuerdo con expropiar IPF. Por eso te dije, 50 y 50. ¿Pero 50 y 50 expropiamos o 50 y 50 no expropiamos? No, yo no digo. Yo digo que 50% expropiamos y 50% sino, no. O sea que estás de acuerdo, que el gobierno expropió la mitad. El gobierno expropió, pero expropió, sí. Es un tema largo. Porque el gobierno expropió, pero no expropió como debía expropiar. Porque, volvemos al principio, el gobierno dijo que era un expropiación, hacer una expropiación... La era una Repsol pidió, eh, dijo que iba a pedir como 18.000 mil millones de dólares, sí. y sin embargo se arregló por 5.000. ¿Eso sí. no es un buen negocio para la Argentina, parece? No, para mí no fue ningún buen negocio. ¿Cuál hubiera para sido el mí... buen negocio, entonces? No sé ¿Arreglar por negocio. cuánto? O, o, o, no sé, otro negocio diferente, pero ese no fue un buen negocio. Ese por... negocio lo hago yo la inmobiliaria. Yo tengo una inmobiliaria, entonces yo sé gestionar. Si a mí me hubieran mandado, hubiera gestionado de otra manera. ¿Qué hubieras hecho? Obvio que, es obvio que vos te bajaste los pantalones y le decís, Repsol, sí, ver... bueno, te voy a pagar ahora. Bueno, pagame 20, no, te voy a pagar 5. Bueno, pagame 5, es obvio, pero no es un buen pero negocio. pidieron 20, pidieron 10 y después se les pagó 5. Y sí, que no los pagaron encima, porque no, son bonos no. a, pagar, a pagar los próximos uh, gobiernos. Buenísimo. Los tienen que pagar. Y buenísimo, mejor. buenísimo para ellos que son. No, es mejor en, pero, en cuotas, pero no para el próximo gobierno, ¿me entendés? Porque el, el próximo tiempo que viene tiene que pagar. ¿Vos te hubieras cada preferido cada pagar? Trabajo, o sea, es, es preferible pagar 5 mil millones cash que 5 mil millones eh, financiado. Eso, así es en tu negocio de inmobiliaria, que es mejor pagar cash que financiado? mira no es que sea mejor pagar cash que financiado, lo que pasa es que vos le estás sumando deuda a otra persona... ¿Y cómo es si no? Financiar es sumar deuda, ¿no? No, ya sé, pero le estás sumando una deuda a alguien que no... que, no, que cómo no? hubieras hecho? Esa es la pregunta. Yo hubiera negociado de otra manera, hubiera negociado por medio de las utilidades, por medio de la producción, de otra manera diferente, ¿entendés? El gobierno lo que hace es embarcarse y, y, y, y hace firmar papelitos de colores hasta el 2040, total que lo pague otro, a mí que me interesa. Yo soy Jorge, tengo 66 años. Vengo a todas estas convocatorias por un solo compromiso, que es la nación argentina. Vendieron un relato y a su vez compraron almas... Fíjese que este joven ministro de economía marxista. Yo lo busqué, yo lo busqué eso y no lo dijo. Bueno, perdón. Yo lo escuché en radio Mitre, grabado en dos programas de radio. Y yo sé cómo. Bueno, pero puede ser. el, el, el bueno, Dijo sí. una cosa, dijo la otra. Perfecto. ¿A usted de la medida de IPF, de expropiar IPF, le parece bien o mal? En la, en la forma que se hizo, mal. ¿Cómo se hizo mal? Fue el cuento del gallego, al revés. Porque ahora los argentinos, después de esa confiscación brutal que hicieron, tenemos que pagar mil millones de dólares a los españoles. ¿cuánto, ¿Cuánto piensa que habría que pagar por IPF No digo cuánto tendría que pagarle. ¿Quién lo tendría que pagar? ¿Quién lo tendría que pagar? ¿El Estado argentino? ¿El o El Estado argentino y de que le descuenten a los diputados y senadores de la nación, aquellos que levantaron la mano atentando contra los intereses de los ciudadanos de a pie. O sea, ¿usted le cobraría algo así como cientos de millones de dólares a cada diputado? No, a para todo, expropiar IPF? A todos en su conjunto, aquellos que votaron las leyes de expropiación, ella vive en un termo, ella sigue un programa que es eh, americano que tiene que ver con el socialismo siglo XXI y la gente que no lo quiera ver, que no lo vea. ¿En qué consiste este programa? Eh, ese es el programa que inició Lula, es para hacer eh, la América Socialista, como está Venezuela eso sería profundizar demasiado porque hay que ir a los números cuánto nos costó cuánto nos va a costar cómo está cómo cómo el déficit etcétera. y mire es? ellos habían pedido 18 mil millones después pidieron 10 mil millones y se los arregló por cinco mil millones no pero ese no es el número final el, ese número se Ponele que se incremente por los intereses porque se, se, se, se, hay una financiación será que ponele pero habían pedido como 18 y lo van a pagar Nietos. Sí, por tres o cuatro generaciones van a estar vamos a estar endeudados por mis nietos y mis viñetos. Está bien. No no es un, es un manejo irresponsable del gobierno. El, el plan este del, del nuevo orden mundial que es el plan gramsciano comunista marxista que es el que están aplicando ellos. En el FEV, nosotros lo publicamos a eso porque ellos tenían un video yo se los encontré. Se lo di a un amigo mío y lo hicimos y, lo, y lo, lo, lo publicamos en tres etapas. Y Lo están cumpliendo religiosamente, sí, sí, paso, paso, por por paso. Paso. Paso, paso por paso, paso por paso. Ahora viene, no tenemos ¿Cómo, re... ¿Cómo se llama el Facebook Así la gente que ve el video puede entrar. Ah, no, yo que soy incógnita. <risa> no, lo, que es, lo que yo te dije, el socialismo siglo XXI. No, Entrás, al fe... Entrás al Facebook.